fiscal, ¿qué tal, Zenón? Buenos días. Buenos días, estimado Ramón. No lo he sacado de la cama para, para traerlo a F10, ¿no? No, para, para nada. nada. No. Ustedes desde bien temprano ya están trabajando. Son madrugadores. Madrugadores. <risa> y como se dice en el aforismo, aquí en Madruga, Dios le ayuda. Así es. Vamos a tratar de aclarar todas esas dudas razonables que existen entre la audiencia... ...acerca de si hay la suficiente, la suficiente cantidad de dólares en el mercado. Quiero que me damos la siguiente nota y luego reaccionamos. Es, yo creo que un caso bastante emblemático que se está repitiendo en diferentes casas de cambio y también casas que realizan giros desde el exterior. Adelante, por favor. F10 recorrió algunas casas de envío y recepción de giros en el centro de La Paz ante la sorpresa de algunos usuarios que informaron que el dinero en dólares que les mandan del exterior les es entregado en bolivianos. Me mandaron dinero en dólares, pero me indican de que no hay dólares en Bolivia y solamente en bolivianos nos pueden hacer la entrega. Y el cambio está a 686, menos 10 bolivianos. Eso perjudica. Bastante. Esta usuaria dice que al cuestionar esta acción obtuvo esta respuesta de la empresa de giros. No, no hay dólares, me dijeron. ¿Qué le decimos a esta usuaria? ¿Hay dólares? ¿No hay dólares? ¿Hay menor cantidad de dólares? Cero. Bueno, no hay por qué preocuparse, estimado Ramón, de los bueno. dólares. Hay suficiente cantidad de dólares en el país. Y de hecho, no. Eh, más bien yo le pediría a todos los usuarios, a todos los que... Eh, ...necesitan dólares... ...puedan hacer las denuncias correspondientes a la ASFI... ...quien está haciendo los controles correspondientes... ...en todas las casas de cambio... ...hay una línea gratuita que es la 800-103-103... ...y pueden hacer la llamada gratuita a este, a este número de la ASFI... ...de la Autoridad del Sistema Financiero... ...y pueden hacer las denuncias correspondientes. ¿Podemos repetir ese número? Porque hay gente que me imagino va a salir a hacer transacciones en unos minutitos. Eh, la línea gratuita, repito, sí. es 800-103-103... ¿A qué se debe todo esto? ¿Hay alguien que está buscando cierto afán desestabilizador en todo esto, sembrando cizaña? Entendemos nosotros que eh, hay gente inescrupulosa, hay gente... que. que está generando temor, rumores eh, infundadas en relación al tema del, de la venta de dólares en el país, porque la ASFI el día de ayer nos informó de que eh, entonces obviamente está haciendo todas las diligencias eh, la ASFI, nuestra autoridad del sistema financiero, con todo el personal en todo el país, justamente para eh, frenar este, este tema de la especulación de la venta de dólares, que nos parece... Algo muy infundado, no si fuera de lugar. Eh, y es más, ¿no? porque obviamente nosotros como país eh, no somos una economía dolarizada. Todas nuestras transacciones, cuando usted compra un refresco, pan, lo que sea, las transacciones son en bolivianos. El segundo elemento muy importante, estimado Romón, es sí. que estamos en, un, en el marco del modelo económico-social. Ha habido una fortaleza de la moneda nacional, la bolivianización. El 99% de los créditos hoy a la fecha se realizan en moneda nacional, es decir, en bolivianos. El 86% de los depósitos que están en las instituciones financieras, en los bancos, están en bolivianos. ¿Qué significa eso? Que existe una alta confianza del uso de la moneda nacional. Por tanto, y ahí eh, viene el segundo elemento, hay gente eh, inescrupulosa, reitero, que... ...está haciendo este tipo de eh, rumores en las redes sociales... ...y obviamente la gente generando miedo... ...está yendo a comprar, una, hay una demanda de dólares... ...en las casas de cambio... ...pero qué es lo que va a pasar... ...esta gente que no, eh, que no hace transacciones en dólares... ...porque no, no es un importador, no es un exportador... ...y está yendo a buscar dólares... ...al final del día va a perder... ...¿por qué razón? ...porque va a comprar dólar a, un dólar a 6.96... ...y el rato que quiera vender... Va a, ...va a perder porque va a vender a, a 6.86... ...entonces, ese es un elemento muy importante... ...que la gente se está dejando llevar... ...y nosotros le invitamos a toda la población... ...que no se deje llevar por estos rumores... ...que están en las redes sociales... ...más bien tengamos mucha calma... ...porque hay un elemento muy importante también... ...estimado Ramón... ...nosotros en estas dos gestiones... ...hemos demostrado que tenemos una estabilidad económica... ...hemos estado creciendo... ¿No? Hay un crecimiento de 6.1% del año 2021, al tercer trimestre del año 2022 hemos crecido en 4.3%. Tenemos la tasa de inflación más baja de la región y del mundo, reiteramos, porque no solamente lo dicen nosotros, los organismos internacionales, Banco Mundial el Fondo Monetario, la Cepal y otros señalan que Bolivia va a ser uno de los países que más va a crecer, Bolivia va a ser, Cepal dijo, Bolivia va a ser uno de los países que más va a reducir la extrema pobreza. Por tanto, creemos nosotros que eh, la gente más bien tiene que tener una calma. Nosotros como gobierno nacional hemos proyectado para este año una estabilidad económica, un crecimiento de 4.86, control de la tasa de inflación y en ese sentido en este tema de la venta de dólares también estamos haciendo los, las diligencias respectivas a través de la autoridad del sistema financiero que es llamada por ley justamente para controlar estas Ahora, como usted lo dice una cosa es cuando van los personeros de la ASFI a pedir explicaciones, que es lo que les. no, no, aquí todo bien, aquí seguimos con el cambio y otra cosa es la realidad hay gente por ejemplo en Santa Cruz que dice nosotros ya no contamos con dólares. ¿Qué podemos hacer? Si tenemos que hacer, hacer transacciones, por ejemplo, importar ciertos productos, ¿qué es lo que podemos hacer? Y es que, Zenón, evidentemente, cuando el río suena, es que hay algo por ahí, hay algunas piedras que están... ¿verdad? Por eso nosotros estamos eh, acá, no, no, ante los medios, está está justamente estupendo. para calmar... Eh, eh, estos rumores, porque obviamente nosotros le invitamos a la gente que no se deje llevar por estos rumores infundados, lo que hace es perjudicar a la población. Segundo elemento, eh, aquellas personas que estén siendo perjudicadas, porque obviamente los que eh, posiblemente tengan estos problemas, podrían ser los importadores, los exportadores, hagan las denuncias correspondientes a la, a, al número gratuito que le hemos dicho de la ASFI, que es la 800 103, 103, hacer las llamadas correspondientes, hacer las denuncias correspondientes, porque evidentemente hay gente que está queriendo... Eh, eh generar este tipo de rumores, generar miedo en las poblaciones. Y especulación, que es la palabra clave, ¿no? Y la especulación correspondiente, porque obviamente no está, no, no es correcto, ¿no? Y es lo que hace generar, esa, esa especulación genera miedo en la población y obviamente lo que nosotros estamos haciendo son justamente los controles correspondientes a través de la autoridad del sistema financiero. Pero hay lo que se ha llamado en las últimas horas, mercenarios digitales mal entretenidos que están difundiendo este tipo de rumores, este tipo de bulos, noticias falsas y rumores falsos. El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, está aquí para desmentir esta situación. ¿Qué conviene más, Zenón? ¿Ahorrar en dólares o ahorrar en bolivianos? Tomando en cuenta que también se rumorea acerca de una posible devaluación de la moneda. Nosotros hay eh, un primer elemento, nosotros como gobierno nacional no hemos visto ningún elemento eh, para modificar el tipo de cambio, pues, nosotros es más, en el programa fiscal financiero que hemos firmado con el Banco Central sí. y en el, también está aprobado en el presupuesto general del Estado, eh, estamos manteniendo la estabilidad del tipo de cambio, primer elemento. Segundo… Eh, ¿Me permite hacer una cápita? Sí. ¿Y por cuánto tiempo? Bueno, eso hay que evaluarlo, porque nosotros... Ah, eso es eh, muy importante. ¿no? Hay que evaluarlo, porque nosotros, sí. esta gestión, tenemos una política económica, como De gobierno acuerdo. nacional tenemos una política económica, lo que siempre vamos a hacer es cuidar la economía del pueblo, no vamos uh -huh. a perjudicar. Porque una devaluación, ¿a quién beneficia? Beneficia a los exportadores, a los grandes exportadores, a los grandes importadores. No beneficia al pueblo que, obviamente, Ahí hace está. sus actividades en claro. la economía. No, no beneficia más bien perjudica. Entonces, lo que nosotros siempre vamos a hacer es cuidar la economía del pueblo y esa es la política económica que tenemos. Y ahí, obviamente, el Banco Central tiene la política cambiaria, maneja la política y, y obviamente, hemos ratificado en el programa fiscal financiero, ellos también han ratificado de que vamos a tener esta estabilidad cambiaria por el, en, hasta la fecha y en la gestión de gobierno. Uh -huh. eh, un segundo elemento que conviene ahorrar. Obviamente en el marco de la política de bolivianización, la, eh, el uso del boliviano ha ganado una fortaleza muy importante también que ha sido reconocida por organismos internacionales, porque obviamente este elemento es muy importante. La gente confía en el uso del boliviano, por eso es que cuando uno se presta, se presta en bolivianos, porque obviamente no se siente perjudicado y, y obviamente ahora... En bolivianos. El año Sobre solo el tema de los créditos de vivienda, perdón que haga esta capite fundamentalmente la gente está apostando por bolivianos. Así La es. banca lo, lo promueve desde ese punto de vista. Así es. Y el ahorro, eh, estimado Ramón, sí. el año 2005, o sea, la gente cuando ahorraba tenía su dinerito y depositaba en las instituciones financieras, apenas representaba el 15%. El ahorro al día de hoy representa en bolivianos el 86% de todos los depósitos en las bancas. Alto. Alto. Alto. Por eso es la confianza, el uso, la, el uso del boliviano ha ganado preponderancia y además ha sido reconocida por organismos internacionales, esta, eh, esta certidumbre del uso del boliviano en la economía nacional. Señor Mamani, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer tenerlo y sobre todo por aclarar esas dudas razonables que hay en estos momentos en la población. Claro que sí, nosotros agradecidos con el programa, con F10, con usted, estimado Romón, claro. y también eh, saludar a toda la población que no se deje llevar eh, por estos rumores, por esta especulación que obviamente está generando, eh, y no se dejen llevar, más bien les digo, con estas especulaciones y obviamente estén tranquilos todas las familias, familias bolivianas en el país. Encantado de tenerlo acá. En uh, la unidad móvil nos convoca en este instante, ¿no? Vamos con ella.